Y hay una información del director de la FLAXO, director de la Facultad Latinoamericana de Política, la FLAXO, Iván y Iván ahogando hoy me da la razón cuando yo este tema que voy a plantear. Él dice que el próximo gobierno que surja va a tener una situación económica adversa. Y yo digo lo siguiente, y presten atención, y este programa se está grabando. Al PLD, inteligente, ellos no lo van a hacer, vamos a estar claros, ellos no lo van a hacer. Al PLD les conviene salir de gobierno. Al PLD les conviene salir de gobierno, porque la crisis y la explosión social que va a venir en este país no lo evita nadie. No importa el gobierno que esté, con un gobierno diferente, con un partido diferente, lo que hay una prolongación de eso, porque hay una esperanza de que de cambio, que no va a haber nada. El que llegue ahí va a confrontar una situación terrible, inaguantable. Pero peor sería, y anoten esto, peor sería que el PLD se quede ahí. Tú te imaginas, en medio de una situación de crisis de desempleo, porque ya eh, los organismos internacionales ya han testificado que el crecimiento va a ser negativo de cuatro puntos y pico. Negativo. El mundo va a tener una inflación y entre el mundo está República Dominicana, eh, descrecimiento de la economía, porque todo se ha ido a pique, el turismo, las exportaciones... Eh, la remesa el movimiento económico se ha caído se van a perder muchos empleos las recaudaciones se van a caer el endeudamiento va a seguir o sea, va a ser una situación explosiva y ustedes se imaginan amigos televidentes de que este país en medio de esa crisis seguir viendo a Yan como como procurador seguir viendo a, a, a Francisco Javier seguir viendo a Felucho Jiménez Seguir viendo a Temito Cremontaz. Seguir viendo a Rubén Vichara. Seguir viendo a Gonzalo Castillo. O se este país viendo a esa gente. Y, y, y cayéndose a pedazos el país. Y esa gente que son los que se han enriquecido. No. Oigan, el que se queda ahí. No dura dos meses en el poder. Dos meses no dura. Por tanto, al que mayor les conviene. Si actúan con inteligencia y sin ambición, irse. Y dejar que la oposición se lo lleve quien lo traje. Es al PLD. Y irse por un tiempo y ver si, ante el fracaso de los que lo sustituyan, como ha sucedido en otras ocasiones, con ciclos económicos y políticos, ellos en base a que la gente diga, mira, pero cuando el PLD, la situación tuvo de esta manera y de esta manera, y quién sabe, pero el PLD, el PLD no puede pretender que con una situación, mire mire miren la incapacidad que ha mostrado el PLD. Pero yo voy a dejar que sea un PLDista. Vamos a ver si Ángel me tiene en que uno de Cheynoa. Para que ustedes vean uno que es un fanático enfermo, defensor del gobierno y del PLD. Ustedes escuchen de su propia voz lo que él dice. Que no es Omar peralta que lo está diciendo. Ni son los críticos del gobierno que lo está diciendo. Es un aliado y ya lo dijo Mildred Sánchez. Ha dicho que a y lo han dejado solo. Y diciendo que a los peleaditas lo han dejado solo. Y que no puede llamar al senador porque no coge. Mira una llamada ahí. Y, y, y, y, y que no coge. Entonces Noah le hace una denuncia al gobierno. Yo quiero que ustedes, que Ángel me, me diga cuándo podemos escuchar esa nota de voz del dirigente del PLD Chey no va denunciando el Estado, porque que él dice que él mismo... No, no, no, no.